La clave del éxito para ganar almas Este tema se basa exactamente en lo que dice el título Para los que conocen este canal saben que suelo subir material Para que aquel que tiene que predicar pueda encontrar aquí una ayuda, una herramienta Que perfeccione o lo ayude a iniciarse en este asunto tan importante que es la predicación Si es la primera vez que estás escuchando uno de mis videos te invito a suscribirte y dejar tus opiniones para ver qué se le puede agregar a estas capacitaciones o simplemente para compartir tu experiencia personal en este espacio que seguramente será útil para todos. Vamos a comenzar y de paso quiero decirte que lo mejor de este material estará al final. Ten paciencia y presta atención a cada parte porque intentaré con la ayuda de Dios volcar todo lo que Dios me ha confiado a través de su Palabra al preparar este tema en la biblia hay un solo paso que es esencial es primordial para convertirse en un ganador de almas hay algo que es indispensable que no puede saltearse y seguramente muchos que lo escuchen sentirán la necesidad de vivir este paso para poder llegar a ser el hombre o la mujer que dios quiere usar en nuestros tiempos el primer ejemplo que vamos a ver es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 que salte para vida eterna. Aquí encontramos a una mujer samaritana conversando con Jesús, incluso debatiendo con Jesús, haciéndole preguntas a Jesús. Y luego comienza a conocer a Jesús. Pero aquí Cristo le había dado la clave y el secreto que hoy queremos aprender para ser una fuente de agua de vida que nunca se acaba. La mujer le dice en el verso 15, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vimos a Jesús ofreciendo agua que sacia para siempre, y ahora la mujer estaba pidiendo esa agua. La mayoría conoce esta historia, reconocemos que Jesús puede saciarnos por completo, y hoy seguramente muchos estarán haciéndose la misma pregunta que la mujer, pero en el sentido de la predicación. Jesús, ayúdame a tener ese don de predicar. Ayúdame a hablar con denuedo tu palabra. Dame el don del habla. Y en el caso de la mujer, Señor, si tienes un agua mejor que esta, dame. ¿Cuántos hoy quisieran ser mejores? Pero para eso necesitamos dar el primer paso. Ir a Jesús para recibir esa agua. Recibir el agua de vida significa que ahora... La fuente de vida estará en mí Y otros podrán recibir de esa agua Porque yo convertí mi vida en una fuente de agua Pero para corroborar que ese es el camino de todo predicador Vamos a continuar con esta historia Vamos a ver lo que le pasó a esta mujer samaritana Porque eso nos puede pasar hoy mismo Versículos 28 al 30 Entonces la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Presten atención que la mujer había dejado el cántaro, ya no le importaba el agua temporal, el agua pasajera. Había bebido del agua de vida y solo una cosa quería hacer los samaritanos creyeron a la primera predicación de la mujer y vinieron a Jesús. Y ahora yo me pregunto y te pregunto, ¿a cuántas capacitaciones fue la mujer samaritana para convencer a muchos? ¿Cuánto sabía de Biblia la mujer para poder enseñarla? Pues vemos que no sabía mucho, pero sabía algo sobre Cristo, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver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 Por la palabra de la mujer creyeron y por las palabras de Jesús muchos más. Hermanos y hermanas, hay un solo paso para convencer a las almas. Hay una sola manera, según la Biblia, para que el mundo crea tu predicación. Tú tienes que beber del agua. Y aquí comenzamos nuestra capacitación. Si en nosotros no tenemos o no hemos bebido del agua de vida que Jesús ofrece entonces ¿qué le vamos a ofrecer a los demás? no es ni el mucho estudio ni la mucha capacitación ni la mucha educación es tener o no el agua de vida observen lo que dice Judas con respecto a los que llevan una vida inactiva en el servicio Judas 12 estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Recuerdo cuántas veces en el campo... Mi padre se alegraba de que se nublaba, porque esto traería la lluvia que la tierra tanto necesitaba para que crezca lo que se había sembrado. Sin embargo, ¿cuántas veces las nubes pasaban de largo sin dejar ninguna gota? Los predicadores que hablan y hablan y jamás bebieron del agua de vida son como nubes sin agua. No sirven más que para alarmar a la gente. Sus predicaciones no llevan a ningún lugar. No refrescan a las pobres almas sedientas. La gente necesita más de la Biblia y menos de nosotros. Más agua de vida y menos de nuestras historias personales y nuestros viajes por el mundo. La peor tragedia que le puede pasar a un predicador es ser un árbol lleno de hojas, un árbol que aparente llevar fruto, pero que no tenga fruto. Que sea una raíz seca, que esté muerto. Para esas personas está pronunciada una maldición. Pero si tú quieres ser un predicador, no solo para saber cómo hacerlo, sino para saber cómo vivir delante de Dios, y llevando a las personas a Jesús, entonces tenés que ir a Jesús para que te ofrezca y te dé de beber esa agua. No puedes llevar a nadie a Jesús si tú mismo no estás en él. Hay muchas fuentes en la vida, pero poca agua. Hay muchos predicadores, pero poca vida espiritual en ellos. Miren qué triste que es el resultado de alguien que no tiene el agua de vida en su vida. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 2.17. Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Hay una gran diferencia en ser una fuente de agua y ser una fuente con agua. Una fuente de agua que está llena de otra cosa podrá anhelar dar agua al mundo, pero nunca lo hará primero debe vaciarse e ir a Jesús para ser llena de la correcta agua. Una fuente con agua no tiene que esforzarse por saciar la sed de los demás, porque los demás van a ir a Él. Si la mujer samaritana no le hubiera creído a Jesús, hubiera vuelto a su casa con su agua común, y nadie hubiera creído a Jesús, ya que nadie les hubiera hablado de Jesús. Pero al encontrarse con Cristo, esta mujer corrió y contó su experiencia, sin pensar en los métodos que uno piensa a la hora de evangelizar. Ella contó lo que había vivido, lo que Jesús le dijo. No armó ni un bosquejo, no oró, no ayunó para contarle a los demás. Simplemente tomó del agua de vida, y ahora quería que otros tomen de esa agua. Esta es la clave, hermano y hermana. No creas nunca que ya tienes suficiente agua que está saciado. La Biblia dice en Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si no tenemos hambre ni sed, o si no lo reconocemos, jamás seremos saciados. Y si no somos saciados, nuestra predicación jamás será convincente. ¿O por qué crees que hay predicadores talentosos, pero con mala reputación? ¿O mala opinión de los que lo conocen? Muchos predicadores enseñan una cosa en el púlpito, pero en sus casas son otra. Enseñan teoría, pero sus vidas dejan mucho que desear. Si yo predico un tema y no lo aplico, las personas no me creerán lo que les digo. ¿Pasaré a tener un doble discurso, ya que en palabras digo que soy una cosa, pero en acción soy todo lo contrario? Y nadie me creerá por más que me arme el mejor bosquejo de la historia. Debo vivir con todo mi ser el mensaje que predico. Como dice una frase, a las palabras se las llevo al viento. Pero según la Biblia, cuando uno vive el mensaje, no hay poder que se pueda oponer a esa predicación. No hay mejor predicación que una vida santa a los ojos de Dios. Las palabras pueden ser olvidadas, pero las obras, las acciones, nunca. Dice la Biblia en Apocalipsis 14, 13, Bienaventurados son los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansan de sus labores y sus obras le siguen. Cuando uno tuvo una experiencia con Cristo, cuando me acerqué a Cristo como un niño, necesitando aprender, cuando bebí del agua de vida, es un hecho que seré una fuente de vida. Sin la necesidad de mucho estudio, seré el mejor testimonio vivo de que Dios transforma vidas. Incluso si me voy de esta vida, mis obras, dice la palabra, que seguirán haciendo el efecto en la vida de las personas, y aún después de muerto, muchas personas se seguirán entregando a Cristo por mi influencia cuando estuve vivo. En Juan 3, Jesús se encuentra con un maestro de la ley, con Nicodemo. Nicodemo tenía bien en claro la letra del Evangelio, pero no se sentía salvo en su corazón. Aquel maestro fue a Jesús y Jesús le dijo que si no nacía de agua y de espíritu, no podía ser salvo. imagínate ahora... Nicodemo era el gran maestro, el líder, era el que capacita, el que enseña y jamás había nacido de espíritu. ¿Cuántos pueden ser llamados grandes a los ojos de los hombres? Pero no entrarán al reino de los cielos a menos que nazcan de nuevo. Y si una persona no nació de nuevo, jamás podría llevar a otra persona a nacer de nuevo. Querida hermana y hermano, que estás capacitándote. Hoy podría darte mil consejos sobre cómo armar un bosquejo, cómo hablar en público, cómo pararte enfrente de la gente, hasta cómo gesticular para ser entendible, cómo controlar los nervios. Pero todo esto sería muy fatigoso. Enfocarse en estas cosas es en vano, hermanos. Si tú das el primer paso de ir con todo tu corazón a Cristo, y pedirle más de esa agua de vida, toda la lista que te nombré va a ser un hecho en tu vida. Hay que comenzar desde las raíces, hermanos. La gente no se convence porque el predicador habla bonito, porque es lindo, porque el predicador sabe hablar, porque sabe cómo llevar una predicación desde el texto hasta el llamado. Por nada de eso. Se convence porque... El Espíritu Santo lo usó como fuente de vida. La gente no va a Cristo porque el predicador se comió la Biblia y se fue seis años a estudiar teología. La gente va a Cristo cuando ve a Cristo en el predicador. La gente va a Cristo cuando ve que el predicador fue alcanzado por Cristo y tiene ahora una vida transformada. Ellos ven esperanza cuando el predicador vivió esa esperanza y nosotros tenemos esperanza cuando vemos vidas transformadas renace la esperanza cuando el predicador está lleno de esa agua de vida tú quieres hablar mejor, lo sé, quieres aprender pero muchos hablan sin tener y dice la Biblia que son metales que resuenan un metal puede sonar muy bonito pero si no está en manos de Dios de nada servirá la mejor predicación es haber estado con Jesús y que los demás lo vean. La mejor predicación es una vida consagrada con obras que acompañan la fe. Esto dice la palabra de Dios en Mateo 7.21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Decir Señor, Señor, Señor. Decir dos veces Señor significa que a uno le importa Cristo. Pero de nada sirve hablar si no hago, si no tengo en mí a Cristo. No todo el que dice, sino el que hace. Muchos dicen, pero ¿cuántos hacen? ¿Cómo puedo guiar a alguien al cielo si yo no estoy haciendo la voluntad de mi Padre? ¿Cómo puedo enseñarle el camino de salvación a alguien... Si ni siquiera yo sé para dónde debo ir Santiago 1.22 Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos En resumen hermanos Lo que tenemos que hacer es vivir el mensaje Esa es la clave para la ganancia de almas para Cristo Hacer lo que Dios me manda y no lo que yo creo que está bien Debemos pedirle al Señor que no permita que nosotros seamos guiados por nuestra propia suerte, que seamos guiados por la vida. Debemos pedirle que Él maneje nuestras vidas por completo. ¿Cuándo fue tu último encuentro con Cristo? Sin engañarnos a nosotros mismos, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que cerraste la Biblia después de leerla y te sentiste saciado por Dios? Y te sentiste cerca de aquella fuente de vida. Sin engañarnos, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? De ese Jesús que puede saciar la sed, el hambre. Pues si no lo estoy haciendo hoy con los de mi familia y mi ciudad, debo preguntarme hoy mismo, ¿bebí del agua de vida? ¿Puedo decir hoy, estoy satisfecho con Jesús? ¿Puedo decir hoy mismo, Encontré a Jesús Si ese mensaje es verdad en tu vida Entonces ya tienes la experiencia suficiente Y lo demás vendrá por añadidura Hoy quiero aconsejarte de corazón No te alimentes de nubes sin agua No escuches a fuentes vacías Vuelve a la Biblia Volvé a Cristo Dice la palabra en Lucas 6:45, El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Si tú tienes el corazón lleno de la presencia de Jesús, ¿será difícil hablar de Jesús? Para nada. Las palabras van a ser una consecuencia de lo que ya tienes en el corazón, simplemente lo estás sacando. Pero si en tu corazón tienes incertidumbre, incredulidad, miedos, pecados, eso mismo se verá cuando quieras hablar de Dios. Te vas a trabar, te vas a poner nervioso, vas a estar pensando en otras cosas, vas a estar pendiente de las opiniones, de las miradas de los demás. ¿Me explico? No hay otro secreto, hermanos. Hay muchos métodos de aprendizaje. Hay muchos pasos para armar un buen bosquejo. Pero si en tu corazón no hay lugar para Dios, entonces tus palabras serán un montón de frases repetidas que una vez escuchaste y nadie se convencerá del tema que quieras presentar. No podemos vivir del mensaje de otros. Yo mismo debo ir a Jesús. Y cuando yo esté totalmente unido a Jesús, entonces podré extender las manos para acercar a los demás a Él. Mire cómo termina la historia de la mujer samaritana en Juan 4.42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hay muchos que predican, predican, pero nunca llevan a las personas a Jesús. Cuentan muchas cosas, pero nunca guían a otros a Cristo para que tengan su propia experiencia. En otras palabras, le decían a la mujer, al principio te creímos, pero ahora se confirma lo que nos dijiste. Ahora no solo creemos por tu predicación, nosotros mismos estamos viendo que lo que dijiste es verdad y estamos Frente al Salvador del mundo ¿Sabes qué hermosa es la sensación cuando alguien se acerca y te dice Gracias a que un día me presentaste a Jesús Yo lo conocí y entregué mi vida a Él Incluso en el cielo mismo se acercarán muchos a ti y te dirán Si tú no me hubieras hablado un día de Jesús, yo no estaría aquí Hay un solo paso para ser el predicador que Dios quiere que seas Acércate a Jesús. Bebe de esa agua de vida. No hay misterios en esto, solo depende de tu unión con Jesús. Buscad primeramente a Dios, lo demás será añadido, si primero está Dios. La mujer bebió del agua, le avisó a otros y los demás creyeron en Jesús. Y no sabemos si los demás le hablaron a otros y así el Evangelio se expandió muchísimo en aquella zona La mujer cambió su vida para que los demás también puedan cambiar sus vidas Aprovechó ese momento que tenía cerca de Jesús Todos tenemos ese momento de oportunidad Y quiero decirte que este es tu momento La vida eterna de los demás dependerá de lo que tú hagas con tu vida Basta de frases hechas, de palabrerías, basta de testimonios personales que solo exponen nuestro ego Una vez me dije a mí mismo, si voy a contar algo sobre mí, debo contar algo donde yo fui el fracasado y Cristo fue el vencedor en mi vida Porque la gente necesita de Cristo A veces tenemos que predicar y nos preguntamos, ¿y ahora de qué hablo? Habla de Jesús Dijo Juan que si tuviéramos que escribir todo lo que él hizo, en el mundo no entrarían los libros que sabrían de escribir. Hay un solo paso, hay una sola manera, un solo método. Yo debo tener a Jesús en mi vida. Yo mismo debo estar conectado a la vida. Yo mismo debo reconocer que separado de Jesús jamás conseguiré que mi predicación sea aprobada por Dios. Separado de Jesús, nada pero con Jesús lo podremos todo. Que Dios te bendiga y mi anhelo es que puedas vivir cada día más cerca de Jesús, no conformándote con lo que viviste hasta ahora, sino que vayas un paso más hacia Él y puedas dar tu testimonio a los que te rodean, a tu familia, a tu iglesia, a tu ciudad y hasta los confines de la tierra. ¿Cuántos hoy yacen en sus tumbas? Sin nunca haber oído una palabra de vida Imagina a Dios que ama con tanto amor a esas personas Hoy se puede escuchar la voz de Dios que nos dice Invítalos una vez más Diles que los amo Diles que entregué a mi Hijo por ellos ¿Quién irá y llevará las buenas nuevas de salvación a esas almas? Pronto, hermanos, será eternamente tarde para predicar sobre Jesús. Hoy es el día. Hoy tú puedes ser la única Biblia que la gente leerá en toda su vida. Por eso va a depender de tu decisión. Dios te bendiga grandemente.